¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes y bienvenidos a La Cuatrifuerza. Bravo, bravo. Luego de un mes de vacaciones obligatorias. <risa> <risa> eh, volvemos. Ahora sí que sí, nos están hablando de Paua.cl. Soy Snow, junto a mí oh, me acompañan sí. Metaru y Tenecan. ¿Cómo están, chicos? Descansado o no. Yo eso, sí, sí, descansamos de Ahora sí. sí Muy bien, Medaro Feliz año nuevo Oye, sí, feliz año nuevo Finalmente no pudimos encontrar Feliz año nuevo, nuevo. <ríe> ¿no? nuevo. Eh, Si ¿sí se, sí, ah. ¿Sí se habrán dado cuenta Sí, feliz febrero no. Si se habrán dado cuenta, si no, bueno no. Eh, Íbamos a volver eh, La semana pasada Pero por motivos varios entre ellos que fuimos a apoyar al tecladista de poqueros que estaba presentando su concierto de tesis eh, decidimos postergarlo Ajá. y por situaciones final quedó para febrero entonces oficialmente tomamos un mes año nuevo en febrero sí, sí. oye uy, uy, que se me ha hecho largo el año oh, oh. <risa> <risa> Oye, <Alvarito sí>. salas <risa> en, en teoría era como que ya este mes por lo general no pasan muchas cosas pero Pasaron varias cosas. Pasaron es que varias si pasamos, cosas. Un, pasamos un mes sin hacer noticias. Ah, estamos... estamos no, iba es casi digo yo, muy acumulado, pero... <ríe> no, <Nah, nah, ríe> <ríe> iba a sonar más raro. ¿Entiende a lo que me refiero? <ríe> pero sí. sí. Eh, así que vamos a comenzar con las noticias. Eh, espero que se esté escuchando bien los audios porque como que... Eh, Ayer abrí el, el OS para actualizarlo. Y como que hoy fue Ay, como... Oh, ah. te, te tengo que hacer revisiones. Porque vamos a estar incorporando algunas cositas dentro de este otro mes. Entre oh. ellos que vamos a estar tra tratando de transmitir. Aparte de Twitch, en YouTube. Eso wow. va, está como oh. un, un, un modo experimental. Así que vamos a estar haciendo algunas pruebitas. Aprovechando también que este mes como más tranquilo. Y aparte de eso vamos a intentar transmitir al mismo tiempo en Instagram. Y, aparte, la wow. y ahora todos vamos a ser VTubers. Okay. Ah, claro, <ríe> vamos a hacer más al respecto. Eh, bueno, ¿quién quiere comenzar? Porque este mes, como digo, pasaron varias cosas, tenemos varias noticias. Vamos a tratar de estar poniéndonos al, al día con lo que pasó este mes, sobre todo con la situación nacional. Es que yo le parto al pato, para que partamos altero con la noticia más grande que nos hable de martes <risa> Bueno, sí. O sea, bueno, mira, partamos, mira, partamos, te voy a dar el pie para la noticia. Ya. Yeah. El, el, el, la lectura local, por lo general, no tiene muchas noticias relevantes en el videojuego, bla, bla bla pero sí pasó algo durante este mes que es importante mencionarlo y que por lo menos tú tienes más conocimiento al respecto. Y es lo que pasó con Microplay. Sí, así es. A finales de mes nos estuvimos enterando de que algunas de las tiendas estaban cerrando. Sin anuncios, sin motivo aparente. Como que ya estaban diciendo que van a entrar en modo mantención y demás. Y luego nos enteramos, a través de la prensa, <ríe> de que eh, había iniciado procesos Microplay. Para liquidar sus bienes. En el fondo se estaba declarando en quiebra. Wow. Así fue que salió el anuncio. Partía en el diario, en la tercera. En el cual indicaba de que. Eh, intentaba vender sus activos. Para pagar deudas que tenía. Principalmente porque indicaban de que. Por proceso de que. Entre el estallido social, robos, lo que ellos estaban indicando, y efectos de la pandemia, hizo de que eh, adquiriera muchas deudas y por lo mismo eh, inició este proceso para poder intentar pagarle a los proveedores. Entonces, dentro de todo este proceso que se empezó a iniciar, se empezaron a, sal a salir algunas luces de que los trabajadores se estaban enterando recién por los mismos medios de que estaban iniciando este proceso y que no habían recibido pagos ya de hace algunos meses. Como que ya le habían postergado algunos de los pagos diciendo de que no, sí si vamos a pagar pronto, no se preocupen. Y Entonces, como que... Empezamos a sospechar de que... ¡Ay! Estos están declarando el quebra, no van a pagarle a nadie... Y se van a quedar con la plata. El tema... Esto, estamos hablando todo sin... Sin una asesoría legal. Sino que solamente con información que salió a través de los medios... Que claro, no, no hemos enterado. Claro. claro. Eh, Días después, eh, surgió justamente el, eh, la demanda que, que surgió. Eh, o sea, el proceso... Salió como el, el documento legal, eh, el cual indicaban de que por qué, las razones, de los cuales se estaba declarando en quiebra. Empezaron varios medios eh, a tratar de también investigar un poco, a hablar con la gente de Microplay. Ahí pueden encontrar, por ejemplo, eh, una noticia que un streaming que realizó Colemono, justamente entrevistando a una a persona de que. Eh, tenían relación con Microplay hasta a un momento antes del, del quiebre la gente que trabajaba la misma gente que había trabajado en Microplay indicaban de que para los trabajadores ojalá se pudieran autodespedir para así hacer iniciar acciones legales y no estar esperando eh, todo este proceso eh, ya de por sí el sitio de Microplay también eh, si bien está todavía levantado ya no se puede acceder al, al carrito de compra, las redes sociales se dejaron de actualizar etcétera. Igual eh, igual es importante mencionar uh -huh. que esto igual... ¿Por qué por qué MicroPlay es que está declarándose en quiebra? Uh. ¿Por qué? No es porque genuinamente le esté mal. De hecho, una de las razones por qué lo estaban haciendo ahora y no antes es porque quisieron, y esto es lo que acusaban muchos de los trabajadores de MicroPlay, ellos acusaron el tirón, aprovechando de usar el tirón de las fiestas navideñas y chao. Claro. Era como que claro. eh, habían ya tenido reportes de que estaban logrando la mitad de las ventas que lograban en un año común. Y eh, eso, eso se venía arrastrando hace muchísimo tiempo. Ahora, sí Rato, a lo mejor tú, tú, tú, no sé si tenés más conocimiento a nivel económico legal, pero el hecho de que ellos se declaran en bancarrota era para no pagar las deudas. Era para que iniciar ellos... el, el proceso de liquidación, pero ¿cuál es? con esa plata se iba a pagar... A los... Primero, a los... A, a los inversionistas. Segundo, ah. a los proveedores. Y tercero, a, a la gente que tiene deuda. Porque había pedido un crédito, además del microplay. Por eh, efecto de la pandemia que fueron de 700 millones. Y si fue al banco BCI, si no me equivoco. El tema es que... Eh, día después salió el resultado del, del litigio que habían iniciado. En el cual el juez indicó de que debido a que ninguna persona o ninguna empresa había iniciado proceso legal de, de deudas con Microplay, es que no se podían declarar en quiebra. En el fondo ellos estaban tratando de hacer eso para que los activos de los dueños y de los inversionistas de Microplay no fueran usados para el pago de dichas deudas, claro. Para que gente que era dueña de MicroPay, por ejemplo, no tuviera que vender el auto para pagar las deudas. Claro, que eso es lo que por lo sí, general claro. sucede. Esa es la trampa. Mm. Por eso ellos declararon. Pero realmente. eso eso eso no depende de, depende del tipo de empresa. No se supone que si no sé si será empresa de responsabilidad limitada. Es una sociedad. No es, no era o sea, sociedad. Eh, creo creo que era una sociedad por bienes, si mal no me equivoco. Sí, porque... en, el fondo, o sea, en el fondo es que lo que pasa es que sí, como explicó el pato hace un rato, eso fue para que los inversionistas, los acreedores, la, los proveedores tuvieran los pagos, porque obviamente ellos tienen más poder, pero no los trabajadores. Mm. A, los a los trabajadores no se les pagará lo, la compensación por despido. ¿Cachai? Porque básicamente en la quiebra la empresa no tiene más plata y por ende legalmente no les puede pagar porque no tiene más plata mm. Claro ¿Cachai? Claro. Ese era, esa era, era el truco de hacer declararse quiebra después de navidad y no antes mm. Claro Entonces, porque incluso... eso... dale Metaru. No, no, no, eso, de eso, dale nomás Ya, bueno eh, Dentro de todo, indicaba de que eh, Microplay sí tenía si sí tenían los recursos para pagar a los proveedores sin iniciar procesos de quiebra. Y esto es porque tiene pasivos. Dios. Tiene, o sea, tiene, tiene activos todavía. Y esos activos suman 3200 millones. Pero los pasivos ¿Millones? son 5, o sea, sí, 3200 millones, 3204. Pero los pasivos, o sea, las deudas que tiene adquirido, son 5700 millones porque tiene haber eh, veo dos créditos COVID al BCI y tiene tres créditos con el Santander. Oh, ¡Qué saste. Mira, eh. esto, esto es algo que igual, por ejemplo, lo hemos visto en otros lados, porque el declive de la venta de videojuegos físicos, sobre todo en la época de pandemia, fue un hecho que atacó a todas estas tiendas, a todas, por igual, que a tantas ventas en general. No es un tema de... entre comillas, en paréntesis... Nunca en todo el estallido social se saque un microplay. A pesar de que muchos de nosotros hubiéramos estado felices de que eso hubiera pasado. No, de verdad, no, no, estábamos felices de que eso pasara. <risa> eh, edítalo, edítalo, edítalo. Pero... Eh, todo el mundo se reía del tema de que microplay tenía el dólar de Luca hasta que el dólar de Luca lo hizo. Sí. entonces <risa> Sí. Eh, bueno, entonces eh, el juez declaró de eh, que... Te tenía liquidez para poder pagar las deudas todavía para pa pa poder realizar los pagos así que eh, en el fondo todavía tenía solvencia suficiente para poder eh, hacer los pagos a los acreedores y como no había iniciado ningún proceso de ningún litigio de pago de deuda y demás eh, no había necesidad Microplay por su parte volvió a intentarlo Sí. Sí, volvió a intentarlo y dentro de estas, estos días que estuvo eh, evaluando el proceso para, para iniciarlo, hubo una modificación de la ley de quiebras. En el cual indicaba de que la ahora sí se podía declarar, para el caso de Micropace, podía considerarse como, como un caso suficiente para poder declararse la, en la quiebra. Porque hay un marco legal y ahí está la ley. Insisto, eh, esto de es sin asesoría legal, así que por eso lo estoy hablando muy a la deriva. Pero sí exist existían las condiciones para que Microplane eh, en el fondo se hubiera declarado en quiebra, pero por pues la ley indicaba de que no era necesario. Y ahora se agregó como un punto para poder hacerlo. Eh, y también salió ahora, hace unos días atrás, la resolución de ese caso en el cual se volvió a reafirmar que no era necesario que el juez ya había determinado de que tenía la, la solvencia necesaria para poder realizar los pagos y por lo mismo no, no se declara en quiebra así que en eso está MicroBlip está en el limbo y mientras y de hecho según los artículos dicen eh, o sea de los reportajes que hay al respecto al tema el 8 de febrero es cuando se pagan los sueldos de febrero y es ahí recién cuando los, los trabajadores van a saber si hay pago. Claro. No antes. Es. Entonces es un desastre, pero... Es, es una desconexión entre la, la, la parte ejecutiva de Microplay y la plaza de ventas okay. Es el área de los trabajadores. Entonces... Na, na, na, na. Claro. Igual eh, hay que yo, creo que... yo creo que todo lo que estamos así, así como... Estamos esperando es que si efectivamente hay un remate. Bueno, igual, no, hacer como un remate así como... ¡Wow! No puedo creer que este fue un esté este a dos lucas. ¿Por qué no? Esa, la mayoría de esas cosas se vende como por inventario y por lo general la gente que lo compra son las empresas. Otras empresas. Claro. Porque se vende claro. por lotes. No, el, el Geeks va a invertir ahí un montón de lagos. La van a depredar en sí, su uh -huh. unos saben. Sí. En el, en el fondo eso y con lo que se recaude recién ahí van a ver si que tienen la solvencia suficiente para poder hacer los pagos respectivos obviamente claro. hay, hay un orden de prioridad primero se le paga a los acreedores se le paga a los a los proveedores se le paga a, a los inversionistas y finalmente son los trabajadores a los créditos a los créditos, sí, y, no, los sí. créditos. y los créditos entonces si en algún punto llega a, a quedarse sin plata Ahí van a empezar a recercar los problemas. Pero recién. Y obviamente, este no solamente salpica a microplays, porque hay otra empresa que están asociadas con Microplay, porque es la sociedad que iba a quebrar. Y, y que se ven afectados. Por ejemplo, los Guitar, creo que son también de la misma sociedad. Que son los T. Mm. Y habían otras, si más uh -huh. no me equivoco. Y el Doggy, no. <risa> ah. <risa> Pero eso, esa es la situación que estamos en este momento con Microplay. Si desean ah, saber más, les recomiendo que vean algunos canales de YouTube. Está Colemono, que hizo como algo más extenso. Está sí. la gente de Bazooken, que hizo en su momento también un, un streaming con datos y un poco más calmado. Creo que se dedicaron como dos en, en hablar del tema. Y Ay, también sí. creo que está el, el streaming de Almenderman X que también se dedicó a explicar un poco la situación y son gente de que eh, por lo menos tienen contexto y también han, han, conocen amigos, conocen a gente que han trabajado dentro del micropay. Entonces por eso tienen un poquito más de, claro. de contexto que nosotros que estamos como recién retomando las cosas. Claro. Pero igual vamos a estar dándole seguimiento y vamos a estar informando cualquier novedad al respecto y si tenemos que reírnos o no. Por lo general sí, pero por los trabajadores no. Y para los trabajadores, les recomiendo de que es, eh, se asesoren y de que inicien un proceso de autodespido. Sí, absolutamente. No esperen, no se enteren por la prensa. No. No. No, sí, porque ya, ya enterándose, ya va a ser muy tarde. Sí, lo, haga lo que hagan, no lean, no lean la información por parte del diario financiero. No. Financiero no. <risa> <pero, pero, risa> parte diciendo que esta güey es por culpa de estallido. Y es como, ah... Oye, pero eso fue una de las cosas. quería querí guardar el... Oh, verdad, hay otra noticia más que creo que no lo habíamos puesto en la posta y caché que, que, que la agregaron ahí recién. Pato, quería hablar de MacFest o lo dejamos para otro día mejor? Mira, me gustaría hablarlo, pero sería extendernos mucho. Hagamos, hagamos un especial, invitamos a Pokero. Yo sé que él hizo un stream aparte, pero invitemos al Pokero sí. ahí para que lo no hablen entre los dos. Para pa, pa compartirnos la foto, ya. Yeah. <ríe> con la, con la madre también. Sí, Mira, posiblemente eh, podamos hacer un do-revit, que ahí podamos dedicarnos como a hablar la experiencia de Mafes. Mejor todavía. Hmm. Así ya, que ahí lo vamos yo, yo. Ya, yo estoy viendo la pauta, así que, pato, te doy la pie, el pie. Para, el otro, para la otra noticia grande, importantísima. Sí, sí, porque durante el mes salió el anuncio de que iba a haber un nuevo evento, un nuevo concepto de evento gamer en Chile llamado Gamer City. Un nuevo concepto, ¿eh? otro evento, no, no le Sí, nuevo <risa> ¿Cu cuál es la... sí es que ustedes saben cómo, cómo se venden. Sí. Ven a ganar, ganar. Una, claro, un, un youtuber te espera, ya. Eh, este evento, llamado Gaming City, va a ser organizado, va a ser mm. producido por Fizarro, que es una productora grande de conciertos que existen en Chile. ¿Y cuáles son las características? Aparte de que indica de que eh, para las fechas que se va a realizar, que son el 14, 15 y 16 de abril, se va a llevar a cabo la final de League of Legends, la final de Free Fire, y ha invitado que ya empezaron a anunciarse fuerte que va a ser eh, la voz de, eh, de Snake de Metal Gear, que es David Hater. Va a estar Akira Yamaoka, compositor de Silent Hill. Va a venir David Wise, compositor de Donkey Kong, y va a estar eh, Lady Bear. Y otros streamers. Y otros streamers. Y muchos más. Y muchos más. No, no, no. Eh, va a haber, obviamente hay, hay más anuncios al respecto. Entre ellos, que también va a venir, y esto lo anuncio solamente porque es comunicado, no me no, no, no gustaría informarlo porque de por sí eh, ya hay varios arrastres de problemas que es Tomita Yarico. Así que, no, ni... que, que que viene también. Sí, pero el tallerico es como ups vean bueno, videos de youtube <ríe> que salen varios problemas que hay, hay el meme el meme el meme culiado como cuando viene cuando viene viene tome tallerico los que los que no saben los que no los que sí saben mm. <risa> claro okay. cada, cada vez que vienes le sumo un premio Guinness ya no pero no y de hecho hasta donde yo sé, hay otros invitados que no han sido anunciados todavía, mm. por razones, pero igual vienen streamers como la Ari, Gam Ari Gameplays, viene mm. otra gente también. Sí, creo Juan, que Juan, no. Juan Guarniza, eh, el Garena también va a realizar, sí, están dentro del comunicado. Eh, sí, van a haber más anuncios, vamos a estar informando al respecto. Mira, el, mí, debo, sí, igual no. el comunicado está en el sitio de www.pago.cl Mira, uh -huh. a mí me dijeron por interno y esta la voy a tirar así como dato uh -huh. que, Literalmente, junto con David Wise Viene, eh, no me acuerdo exactamente cómo se llama, lo voy a buscar Pero viene el compadre que es literalmente el diseñador Y creador de personajes De Killer Instinct, Dragon Racing ¿Cachai? Y todos esos juegos de Rare ¡Guau! ¡Wow! dura! Sí, que su nombre es Kev, Kev Bayliss Gran, eh. Es el creador, eh, actor de voz y animador de personajes de Donkey Kong Country, Diddy Kong Racing, Battletoads, Star Fox, Killer Instinct, Perfect Dark, etcétera. De todos esos juegos clásicos de Rare viene con, porque es parte de la banda de David acá ok, ok. Bueno. Así que hermano, yo yo solo Oye. les voy a, yo solo les voy a decir, hermano, usted tiene ¿Vos, yo, yo, yo, te, yo te digo, que David Weiss venga, bueno, es algo que, para los que saben, es una hueá que nosotros se, se venía gestionándose como entre las sombras hace muchísimo rato, hubo <ríe> un stream de Colemono, creo que fue, donde se habló con él y él sí. mencionó que hubo una intención de traerlo, pero pandemia y todo el asunto. Y sí, es bacán es, que justamente filme. para Festi Game Ya, pero oh. es bacán que esto se esté haciendo, eh, lo que sí... Eh, yo yo estoy claro que David Weiss va a venir a Chile y el loco se le va a poner Chile a su próximo hijo weón. porque la gente se va eh, a volver un sí. loco sí definitivamente va a, va a ser va a ser como los lobos de Journey así el One va a llegar para ver el público y se va a comprar una casa al toque así sí weón, porque de verdad de, yo creo que David igual no le toma el peso al, al like, well, el, el ¿Vos sabéis lo que va a hacer escuchar Aquatic Ambience en vivo de la mano de David Wise? Comiendo completo. Está una... Va a estar llorando. Va a estar llorando en el piso todo humillado. Sí, ¿cachai? no, aquí t -t todas las bandas del bgm obviamente van a estar ahí pegados. Sí. De hecho, ya creo que el, el evento en sí tuvo una primera preventa. Agotada. Agotadísima. Mm. Así que si ustedes genuinamente quieren vivir eso, bueno... No voy a endorsarlo porque igual, entre Debbie Wise y aquí Chema ya el evento se vende solo. O sí, a lo mejor eh, ustedes son, están dentro del rango de edad donde también dice oh, Ari, Gami, Ari, ni siquiera sé cómo la, la Ari, eh, el streamer, ¿cachai? O, todos, o Lady Bird, de hecho, hoy día escuché gente que venía, o no se me hizo porque Baby Bird viene también, weón. Es como, weón, si esto funciona. Eso es lo que esperamos. Y yeah. yes, si esto funciona, y ojalá funcione, hmm. Te das cuenta que literalmente ya los vivos este game, hey, no, no, totalmente. no, onda, todo, todos los eventos se acaban, pues digo, pff, no. ya. Oye, y esto está confirmado, dónde va a ser, porque en el movistar arena, el el pero no, en, arena. El, el en, el no arena. en el arena, así, sino que en todo el recinto, sí, todo, completo, onda como el patio externo que tiene, la cúpula y más. Mm. ¿Cachai? Porque en sí. el fondo, yo me acuerdo de que todo el que, recinto en el fondo. Puede... Qué fue en el Movistar Arena fue un Japan Expo que fue el en... super, super Japan Expo. Expo. super Japan Expo usaba exclusivamente la cúpula mm. y, y las habitaciones interiores. Esto hasta donde yo sé es básicamente lo que ellos quieren hacer es como un básicamente lo que sería lo la palusa, onda que haya espacios, mm. espacios gigantes. Encima donde... son tres días hermano, sí. tres días, es, tres días. No, es una locura, es una locura. O sea. Por eso te digo, lo que, lo que se busca acá es finalmente que en Chile haya un evento masivo mm. dedicado a la cultura de los videojuegos y cultura pop, porque también creo que hay varios partners, como por ejemplo TikTok, creo que está gente de Twitch oficial y cosas por el estilo. Eh, que quieren hacer de esto una cuestión así como el evento del año. Sí, y es tan grande, y es tan grande que de hecho... Lo que nosotros queremos es que esto genuinamente se convierta como un Red Gamer. ¿Por qué? Porque puta que hace falta un evento grande y serio y bacán. Y por sí. eso queremos que le vaya bien. Sí. ¿Cachai? A a aparte que esto está metido a Santandermo, entonces... Es que... O sea, o sea la Con está metido a FP Modelo. Yo sé que <risa> hay, hay, hay, hay una disparidad de poderes, ¿eh? ¿cachai? Pero... No, ah, ah, Con el stand, con el stand de, de arcades Sí, a mí lo único que me da Tranquilidad es que sea bizarro el que está organizando sí. Solamente sí. por esa parte Le, le tomo el punto seria, aún así Sigo escéptico Mira, hasta el, la, la, día día que, hasta el día Hasta el momento Pareciera como que es demasiado bueno para ser verdad no, Todavía, cuando, cuando Akira Yamaoka No esté acá, y David Wise No esté acá, y no estemos comiendo un completo Con David Wise, ¿cachai? Hasta ese momento yo no voy a creer que está pasando. Claro. Okay. Y eso te lo digo literalmente. Así como toco madera, ¿cachai? Voy a dar una vuelta a la plaza ahí con un calzoncillo amarillo. Voy a comer lenteja, no sé. La, todo, tienen, tienen todas las weas para tener suerte porque de verdad queremos que esa hueva funcione y que sea bacán y sea pulento. Mm. Ahora, ¿y por qué yo digo esto? Porque literalmente como una persona que en septiembre del año pasado compró su entrada... ...para el evento que va a pasar ahora, este, este domingo. ¿Cachai? Yo literalmente no he querido hablar, no he querido como tirarme las mechas... ...porque, weón, dije, por favor que no pase nada malo... ...y hace un poco, hace unos minutos atrás, mientras estábamos en el stream... ...alguien me tiró una rueda en Twitter... ...y resulta que el Jolly eh, ya está en Chile, está en un hotel... Ah, ...y yo digo... Ya, estamos listos. Estamos listos. Bueno, para la gente que no sabe... Este fin de semana se va a realizar la Anime Expo, evento que se va a realizar esta semana, pocho. Que ya la entrada está vendida, están los Mistangrid and ya también vendidos, porque se va a presentar Crash 40. Y bueno, este fin de semana, oh, hermano, ¿cómo lo hicieron? Bueno, le hicieron comprar una entrada. Vamos a ir a la Anime Expo después de muchísimo tiempo, con, 40, con 34 grados pronosticados para el domingo. En esta ¿Te, con, te, con, ¿Te conseguiste en Metal Grid o dijiste, no, ya solamente voy que meterlo? Ya, ok. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, a ser no, voy a, voy a Y no, Voy a morir. y y me bueno, entonces para la próxima semana vamos a estar comentando cómo estuvo el, el, el concepto. Sí, yo, yo, yo, sé, yo sé que el venga no va por razones obvias, pero ¿tú vas ahí, Pato? No. Ah, no, esto es que vaya ahí, supongo que ya fuiste a MacFest. <risa> <risa> so, <risa> so, so, so, sorry, mi presupuesto alcanza para ahí claro. durante este año. <risa> ah, ¿Vos voy a Mouthfest o voy al la Anime Expo? Mira, mira, mira, mira. La bolera de Mouthfest, oficial. Oye, Ya. Entonces, bueno. ya, ya, que ya tiraste todos tus cuestiones y ya tiras las otras tres noticias. Ya, que te bueno. Para que más. <risa> <risa> mira, mira, ya, vamos, va, va, va, va, va, vamos, vamos, vamos a, a las notas editoriales, ya. Eh, Samsung Odyssey OLED G8 ya se encuentra en Chile es eh, un monitor que... Habían salido comentado al respecto, habían salido algún anuncio sobre este monitor. En Pago.cl tenemos una nota al respecto porque fuimos a la cobertura. Específicamente Fonichan fue a revisar la cobertura del de monitor. Así que pueden revisar las historias. Sé que quieren revisar un poquito más porque hasta el momento del, de la nota eh, había solamente un monitor disponible y teníamos que interactuar con él. Así que... Va a estar disponible en la tienda de, de Samsung, si no me equivoco, para poder eh, revisar la experiencia. Y obviamente, estamos eh, gestionando para ver si nos podemos conseguir para realizar una reseña. Eh, ahí esperamos que Samsung nos diga si, si va o no, dependiendo del, del stock que tengan. Y también eh, se realizó el lanzamiento global del, del Galaxy S23, el cual también Fonichan estuvo presente en el evento. Y los celulares, primera vez que. Haciendo el lanzamiento, el streaming de lanzamiento, se encuentran ya disponibles en Chile. Así que agradecemos a la gente de Samsung que nos invitó a ambas actividades. Y eh, en Pau.CNN eh, pueden revisar el Instagram de Pau.App, en el cual también se muestra cómo fue el, el lanzamiento del, de los nuevos dispositivos. Ach. Y en la otra noticia para que antes nos vayamos es que eh, durante nuestras vacaciones estuvimos reseñando una cámara de seguridad. Principalmente porque, como nos fuimos de vacaciones, queríamos saber qué cosas pasaban en la casa. Así que, si quieren saber un poquito de la experiencia Ay, que chido. tuvimos, pueden revisar la nota, la, la review que tenemos de la ACV C3TN. Agradecemos a la gente de ACV que se rajó con, con la cámara para poder eh, revisarla, porque tuvimos que hacer la reseña obligatoria. Eh, pero eh, durante el, el, el no nos llevó bastante saber cómo están nuestras mascotas Y revisar el estado Así que ahí está toda la experiencia a través de la reseña Y si quieren ver la diferencia, literalmente la pueden ver ahora la, eh, Sin la cámara Sin la cámara, ¿Sí? me pueden ver aquí, así Mira, sin convertirme en una IA Ahí, literalmente ¿Sí? Y pueden ver al cuadro que sí saluda no, si no, no, se se no, este, este es, esto es otro, otra noticia. Que estamos reseñando la cámara Dell 4K Ultra ah. HD eh, Ultra Chap Webcam, que se encuentra disponible en el mercado. la gente de él nos facilitó eh, el dispositivo. Y oh, esta, esta es la, la misma cámara. Y por lo menos tonalidad de color eh, le pega harta patada al Logitech C920 que ocupamos generalmente. Y por parte de Vivo nos pasó el celular B25 para reseña. Ahí est estaremos probándolo dentro de este día y estaremos dando nuestro feedback eh, en la reseña porque próximamente va a estar escribiendo Juanichan. Así que de muchas gracias a tanto a Vivo como a Adel por habernos facilitado y eh, al, al, a la gente de Samsung y es, eh, ACVs por habernos dado la oportunidad del de los dispositivos anteriores y por habernos invitado al, al evento, así que ahora sí ah, esa es la parte sí, sí, sí. Eh, eh, eh, sponsor no sponsor porque no pagan pero invitan oiga ¿tú o yo? No, así con <risa> no Vale, no. yo... ya, porque tú te mandaste como 50.000 noticias Entonces yo tengo cuatro nomás. más yo dije Bueno, estamos volviendo recién No voy a tirar noticias charcha Y después me di cuenta que sí, igual tiene como Hay como relativamente charcha Pero solo si está ahí involucrado ¿Está ahí? Oh, Voy mar. a poner menos, menos, menos charcha vale. eh, Platinum Games Anunció hace un par de días atrás de su cuenta oficial de Twitter Que va a celebrar Este año Se celebran eh, el 21 de febrero se celebran los... el décimo aniversario de Metal Gear Rising. ¡Guau! Wow. Para los que no sepan, porque por alguna razón no saben, Metal Gear Rising es como este spin-off de, de la saga Metal Gear que desarrolló Platinum Games y que hasta el día de hoy ha tenido una eh, re, eh, resurgencia gracias a, las, a, lo, a los temas políticos, a la música, el combate, a la estética, etc. Entonces, como... Oh. Eh, mm. ¿Qué se, ¿Qué se espera que se pueda ver en este, en este anuncio? Mira, la verdad, ellos han hablado de que eh, ese día van a hacer como un pequeño stream, ¿cachai? Van a mostrar un arte, un arte conmemorativo, ¿cachai? Y eh, Quentin Flynn, para los que no sepan, es uno de los artistas de voz uno de los actores que participó Si no me equivoco, es la voz de Raiden, ahí mm -hmm. me pueden corregir él uh, avisó que iba, de, que iba a tener un cameo este es el servicio donde tú le puedes pagar para que te hagan como estas impresiones Son, eh, te hagan esta, estos videos cortos donde te pueden hacer un personaje etcétera, etcétera. Ay. y ahí él le dijo, oye, este año se viene el, el aniversario número 10 del Metal Gear Rising ¿va a pasar algo con eso o no? y él dijo ojo, Chuckie, porque se vienen cositas y dijo, wink así y tiene una ¿Cachai? no sé si va a ver bien en cámara yo no tengo una cámara pulienta así que eso es todo lo que puedo hacer ¿Cachai? así como Raiden como Raiden que es tuerto, así ¿Cachai? de hecho como Raiden tiene la parte de abajo no, no, no, no, no, no. Raiden tiene el cajón para afuera claro oye qué bueno que ya. el anuncio lo realizó Platinum y no Konami ¿Sí, no? Mira. la gente dice que es difícil o sea, después de todos los flops que ha tenido Platinum, ¿cachai? quizás pedir un nuevo Metal Rising nah. sería raro, sobre todo porque eh, la mayoría de la gente de, bacán de Platinum se fue a hacer otro juego que ahora después va a hablar el tren, que es eh, eh, Hi-Fi Hi-Fi Rush ¿cachai? está compuesto por su mayoría gran parte de la gente que fue Clover Studios que eventualmente sería lo que fue Tango eh, que se llama Tango y que después sería Platino mm. y porque Bayonetta 3 no le fue tan bien, etcétera, etcétera, etcétera, y Babylon Fall, bla bla bla bla bla Entonces, igual la gente, yo no esperaría que hubiera un anuncio de un juego o una secuela de Metal Gear Rising, sobre todo porque Konami no quiere saber nada más con Metal Gear y, con, y, y que no sea un pachinco. No <risa> exactamente claro. Así, yo estoy tratando de hacer que la noticia no sea penca, pues si esta es la noticia <risa> positiva pues, para la wea, pues. ya bueno, eso por un lado eso es como la es que se viene ahora para eh, este mes porque ya estamos en febrero, ¿cachai? para aproximadamente eh, de aquí a 20 días más, que eso va a ser el martes 21 de febrero eso está atento a lo que puede pasar obviamente sí Pero si nos siguen no, no lo vamos a comentar porque justo cae martes entonces nosotros tenemos que tener el miércoles ahí vamos a estar presentes. Así es. La otra noticia es que, bueno, en las últimas semanas, bueno, en todo enero, se han anunciado varias cancelaciones, varios retrasos. Eh, y una de estas cancelaciones, bueno, School and Bones, que ya se venía, se venía, no, se postergó y todo el asunto. Y toda la gente dijo, ¡pucha! No voy a poder jugar School and Bones, que yo lo venía esperando hace ocho años. Pero ah. qué importa, puedo esperar un poco más, ¿cachai? Qué importa que el gobierno de tal país ya tenga que ponerme una multa entonces bla, bla. en fin la verdadera noticia es que eh, Electronic Arts confirmó de cierta forma que se canceló un juego single player que va a estar orient ambientado en el universo de Titanfall y Apex Legends lo cual obviamente inmediatamente eh, entendiendo que estos dos juegos son muy populares eh, generó mucho dolor de pecho y mucho eh, ruidos de molestia muchos gruñidos de parte de la gente que es fan de, esta, de estas dos franquicias porque de nuevo estamos viviendo en una época donde se, la, el, el scope de los proyectos ha crecido tanto que ya es, se está volviendo ridículo la cantidad de dinero que hay que invertir por parte de las compañías para sacar los juegos y mm, esto claro. es el Arts que viene de fallar después de, de que tuvo que tuvo, que tuvo que anunció que se vienen dos juegos más de Star Wars y que Battlefield 2042 definitivamente se fue a la mierda. Oye, ¿también Apex Legends Mobile va a cerrar? Seis meses después de que les lo sí. ¿Te das cuenta? Y Lady Survivor también se aplaza por seis meses. O sea, seis semanas más. Entonces, es complicado. Eso abre de nuevo la conversación sobre cómo los juegos AAA han crecido a un ritmo desmesurado, como uno esperaría que con el tiempo los costos de producción hubieran disminuido, pero en el fondo no disminuyen porque... Eh, bueno, y, y hay que hacer un análisis aparte de todo eso, pero es porque en realidad eh, los costos de marketing crecen, los costos de producción crecen, los scopes de los juegos tienen que crecer más todavía, hay que contratar más gente, se terceriza mucho el desarrollo de estos juegos, ¿cachai? Entonces, eh... Es bastante terrible también que pasen estas cosas porque uno puede hablar también como fan de que puta, puta, no van a lanzar mi juego y otro asunto, pero estos son estudios que, bueno, EA es un estudio que probablemente se cierre porque las ventas no son las esperadas, no se hace ah, no. multimillonarios con el tema. Por ejemplo, EA es uno de los pocos, bueno, con Apex, Apex Legends es uno de los pocos Battle Royales que se ha logrado mantener en el tiempo. Así es. Ajá. Hace poco se anunció también como noticia que se iban a cerrar los servicios. O sea, se iba a cancelar el juego del Rumble Burst porque después de cinco meses no tuvo los números que, que la gente esperaba. Mm. Este fue un un, este fue un Battle Royale que literalmente estaba publicado por Epic en la plataforma de Epic, en la Epic Store pero que estaba compitiendo directamente con Warzone, con Apex Legends, con Rainbow Six, que con eh, Fortnite, con, Fortnite con Call of Duty, entonces como... es, es, es Salvo que sea completamente distinto y que traiga una masa inmediata, difícilmente puede sobrevivir un Battle Royale luego de un año. Los, los que somos vie los que somos más viejos, recordamos que esta es casi como el mismo escenario que se veía cuando cada cierto tiempo salía un nuevo MMO, a principios del 2000. <risa> claro, compitiendo Durante, los... después, pasó, después pasó con los MOBA con... después pasó con los MOBA, ¿cachai? Después pasó con... Y con me todos me los géneros a... que. Es que a diferencia de, por ejemplo, con otros títulos AAA, que esto a lo mejor, por ejemplo, pasa, y de hecho lo vamos a hablar ahora, que se lanza el juego, que hoy en día existe el modelo que existe el DLC, el contenido en el tiempo, el roadmap y todas esas cosas. Eh, un juego como un MOBA que involucra contenido a largo plazo, que tiene un costo de, de infraestructura súper grande a nivel de servidores, etcétera, y que cuando mueren, desaparecen. Porque ya no los puedes jugar. Si no lo vas a jugar en línea, ¿cuál es el punto? Hmm. ¿Te das cuenta? Entonces, es, es bastante terrible, pero no. Es como un análisis que se puede hacer de la industria a, a, a nivel de escala. Porque es algo que ya está afectando gravemente a la industria de AAA. Que está casi como colapsando bajo su propio peso. ¿Viste sí. ahí? Eh, y bajo esa misma premisa... Eh, el... El Not Left for Dead, que se lanzó el año pasado, creo. Sí. Eh, el Back for Blood anunció el estudio detrás de Back for Blood hoy día anunció que después de haber lanzado tres campañas distintas, el juego cierra las puertas y que ya no van a lanzar más contenido. Era de esperarse. Hay muchas críticas sobre la calidad del juego y cómo se trató de vender como sucesor espiritual de Left 4 Dead. Y cómo eso ayudó a que Left 4 Dead volviera a ser uno de los títulos más vendidos eh, eh, después de haber Irónicamente. estado. Irónicamente. Irónicamente, porque la gente dijo: Wait, Left 4 Dead existe, voy a jugar Left 4 Dead. <risa> Literalmente. ¿Cachai? ¿Sí? Así que esto es en pie de que ellos están anunciando, eh, otro Rock Studio está anunciando que ellos no son un estudio AAA que no tienen tanta gente trabajando que por eso eh, no van a seguir desarrollando contenido para este juego pero también porque ellos ya están anunciando que están produciendo su próximo título Claro. Ah, ¿cachai? así que ellos dijeron ya, eh, hicimos mucho, así que ahora nos toca seguir con lo siguiente ¿cachai? Eh, se vienen cositas sí, no, no me, me, par en parte me parece bastante bien de que por lo menos le estén anunciando de que ya generamos contenido suficiente Pasó su QL, eh, tuvo, tuvo aceptación, pero hasta cierto punto sí que pasemos a otro juego. Cosa que no estén sacrificando recursos. Y aparte de que, claro, no tienen los recursos para poder mantener un juego mientras están desarrollando otro. Tienen que hacerse sacrificio. Ah. Eh, entonces, ese es el tema. Entonces, uno una de los comentarios más comunes que se ha visto como con este anuncio es como, si ellos están emitiendo que no son un, un estudio grande que puede desarrollar juegos triple ¿Por qué chucha están haciendo juegos triple Y de nuevo, es porque el industrial triple A demanda ese tipo de producciones y gente que en realidad tampoco está quizás capacitada o que no tiene los recursos, ¿cachai? Incluso ni siquiera los estudios grandes, eventualmente tienen que andar ahí para hablar de la noticia de cómo le fue a Forspoken, ¿cachai? Versus a cómo le fue a Hi-Fi Rush. Entonces es como... Mm, análisis, análisis. Pero esto sí. no es un show de análisis. El show de noticias. Así que... <risa> a la gente que Estaba esperando que saliera más contenido para Back for Blood. ¡Chao, los vivos! Claro. Espero que te guste jugar, seguir jugando lo mismo. No. Claro. Oye, eh, y para terminar igual por lo menos con mi sección de noticias corneta. Que en realidad no es tan corneta. Ser, fue bastante entretenido. Fue un trend que se hizo bastante popular en las últimas semanas. Que fue... Eh, ¿Cuál es el dato más inútil del mundo de los videojuegos que tú conocí y obviamente a la gente eh, a la gente le gusta como hacer su flex así como tú sabías yo, yo sé esto y la gente no lo sabe y es como Buah. y eventualmente salieron datos bastante bastante chistosos como por ejemplo que lo comentamos ahora en Pauta que eh, eh, eh, uno de los uno de los si no me equivoco uno de los compositores que trabajó en metal gear rising eh, inicialmente empezó trabajando en, eh, en Toontown que era como un MMO de Disney <risa> yeah. o que incluso un dato que nosotros lo tiramos en en en su momento que el compositor de Octopath Traveler partió haciendo sí. los himnos de los países del, Winim sí. el, del Winning Eleven sí. Sí, ese lo vimos también eh, y hay de todo de, bueno igual parte un poco también metido entre medio la el, el eh, Entre esos datos inútiles Que la gente empezó a tirar como easter eggs Que igual también la gente sabía Pero por ejemplo ya Esta es la parte donde yo le digo Y ustedes, Pato y Tenegan, ¿Cuáles son los datos más inútiles Que conocen del mundo de los videojuegos? Ah. ¿Eh, ¿Queréis que le dé yo, Pato? Dale Tenegan. A ver, ¿Qué sabes sabe tú? Hay, hay, tú. Hay, hay un hay un, un esta es una cuestión que salió recientemente, de hecho no sé si lo viste tú, Métaro porque bueno, lo, nosotros dos seguimos al, al Maximilian Dude, pero hay un juego de pelea que se llama Fighting Vipers. Ah. Que ah. Es, es de Arcade Y bueno, había una, un port en su momento para la Sega Saturn y hace poco se eh, descubrió, porque esta es una weá que está metida en el código así, pero así, viste el fondo, el fondo. Pasado al doble del fondo, así. Está recontra mega escondido. Que tenéis que literalmente tener acumuladas 15 peleas versus en el ¿15 juego. 15.000. 15.000. 15.000 peleas versus. Y aparentemente hay una forma de poder jugar con Sonic en el juego. Porque el... el ¿Cómo que se llama? El motor que usaron para pa el juego se usó después para hacer el Sonic Fighters. Así que ahí estaba, así como recontra mega metido en el código. hasta en un Sonic, un Tails y ya había algo más. No me acuerdo que nada había, pero hay un montón de cosas escondidas en el... Chalo. ¿Tú, pato? Eh. eh, eh ya lo cachaba, porque ese lo dijo: Yo y ya lo gastado <risa> Mira, sé de uno de que eh, a mediados de los 90, en la oficina de Nintendo tenían un peluche de Sonic ahorcado. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Es como, Ese era el espíritu. En la época del 64. Las competencias de ¿Cómo es que se llama? De Coagola contra De Pepsi. ¿viste? Sí que de repente uno las ve, ve en Estados Unidos que se echaban cagas así, pero mal en las publicidades, es como eso. Sí, de, de ahí justamente surgió el concepto de que no hay publicidad mala. Sí. Oye. Yo tengo yo un dato, dato súper corneta y con eso yo termino todo, ¿cachai? Cuando vino Toquita el director de Crotry y todo el asunto y de una charla maravillosa Inicialmente la gente anunció de que no era un meet and greet Entonces no se iba a prestar para sacarse fotos eh, por respeto del asunto Pero eventualmente la gente así como tímidamente dijo, oye, voy a ir a sacar una foto Después, ya, ya, cuando Toquita dijo, sí, se abrieron las puertas, güey, y todo el mundo se fue a sacar fotos, le firmó cartuchos, toda la wea, ¿cachai? Entre medio de todo eso estaba yo metido ahí, y yo en mi buena voluntad fue como, ah, ya, está bien, mira, yo te iba a sacarte una foto, ya, ya, y le sacaba la foto, y después venía otra persona y sacaba la foto, y eso te dije, ya, mucha, ya, ha sido mucho, ¿cachai? Ya, voy a sacar yo una foto con Toquita, y me voy a poner para sacar la foto con Toquita, y Toquita se va. No, Iben. Y queda ahí como... Fue la banda. Fue el mismo evento donde después de Toquita le robaron el celular. No, no fui yo. No fui yo. Con... No me lo roben nunca. El karma. El karma. Eso. Y así hay mucho. Bueno, esto es una cuestión que se dio en Twitter, después se dio el trend en, en otras ramas, como onda, eh, webs de videojuegos, de juegos de pelea. Me imagino que me sorprende que nadie haya hecho uno de BGM. Pero sí había alguna sí. música interesante dentro de todos esos datos, ¿cachai? Eh, Es Bastante interesante. Es, es, esas cosas como, ah, para esta wea sí sirve Twitter. <risa> para lo único que está sirviendo en este momento. <risa> Así que, eso. Oye, Tenea, ya te doy el pase sutilmente. ¡Ja! Dale, toca, tira tu primera noticia. Bueno, ya, ya, ya lo, ya lo mencionó Metaru, hablemos un poquito del Force Poken. Porque el Force Poken, a ver, ¿por dónde empezamos? Hace varios años se mostró en la E3 este juego con una cinemática así que era como literalmente la última chupa del mate. Y, y, y algo, es algo que pasa usualmente en los eventos de videojuegos que cuando te muestran un juego que es pura cinemática... Suele pasar que más adelante cuando sale ese juego tiene algún tipo de problema. Este es el caso del Forspoken ¿Por qué? Porque salió el juego, la gente lo empezó a jugar y se dieron cuenta de varios problemas que están teniendo muchos juegos que tienen este tipo de scope, este tipo de, de, de, de alcance, este tipo de... Ok, te metemos un personaje en un mundo abierto enorme y tú podías hacer lo que queráis y el modo de pelea súper abierto y bla, bla, bla. ¿Y qué es? Que por un lado... La jugabilidad es mega pesca, tení unas cosas muy genéricas, tení personajes que son muy genéricos, tení un mundo que es muy genérico, que se siente recontra mega vacío. Los personajes no son tan llamativos, entonces el, el, el juego adolece de esas cosas que, como decía, ya están pasando muy recurrentemente en los juegos AAA de esta envergadura. Eh... Además ha tenido otro tipo de problemas como que es que recientemente se le hizo un parche a la versión de PC del juego y que aparentemente dejó el, el juego injugable, onda. literalmente es como que la gente no puede ni abrir el juego Así que bueno, eso entre otras cosas, y este juego era una, era una de las puestas, apuestas grandes de Square Enix de los últimos años O sea, básicamente era Final Fantasy de Octopath Traveler 2 que está por salir el Final Fantasy XIV, el XVI El 7 Remake 2 Y venía el Forspoken Y para contar, no sé si hay algún otro Proyecto De Square Enix Que haya sido como, o que esté en este momento Como a la expectativa De la gente, porque Fuera o sea, de Final Fantasy la verdad es que Square Enix aparte, en este momento no está O sea, se Pero, supone que se viene el Dragon Quest Que está anunciado hace rato ¿Sí? Se supone que está el, el, el, el, el 7, el 16... Sí, mira... Mira, principalmente sí. eh, para Square Enix era una apuesta fuerte por ser una IP nueva. IP nueva Entonces por eso era como que él tenía mucho para perder comparado con títulos con clásicos como Dragon Quest, Final Fantasy, que ya de por sí Final 16 se está vendiendo solo a... <risa> sin ni siquiera presentarse A altura, sí. sí. Y, y claro era más que nada por eso que está invirtiendo mucho, estaba en varias presentaciones y yo siento de que eh, fue, fue una mala pasada era una apuesta muy fuerte pero yo lo vi venir cuando cambiaron el trailer que se había presentado después de que salió el Elden Ring, ahí fue como mmm, ya no sabes para dónde ir esta cosa es que ¿Por qué aquí? ¿Tú podías decir que Elden Ring tuvo un impacto en el, en, en el desarrollo del juego y yo lo dudo mucho porque este juego está anunciado, como dijo también, hace muchísimo rato. Mm. Se, se suena, suena más a que más que un problema de, de recursos porque Square Enix no es una compañía que no tenga plata. No. Parece, sí. Sino que sí, más... una compañía se podría argumentar que es una compañía que últimamente está manejando muy mal su plata en todo eso. Es decir, ¿es un <risa> problema acá de management? que realmente no, no, no, no, no... Square Enix no es cualquier hueá, ¿cachai? Mm, el no. problema es que la, las decisiones a nivel eh, de management que están tomando con los recursos, que eso implica que el juego se tenga que haber postergado tantas veces y que eventualmente el juego lo hayan tenido que sacar de esta forma, ¿cachai? aparte eh... que nuevamente, nuevamente hay un tema de marketing porque es un juego que, en su momento, cuando salieron los trailers, a la gente le encantó. Que la gente estaba dispuesta a seguir escuchando. Y de nuevo, lo mismo que pasó con el Trailer and Strategy. No le han hecho el marketing apropiado para el lanzamiento. De nuevo. One Level Live, ¿cachai? O el otros One <susurra> Level ¿cachai? Sí. Y ahora se vienen los Traveler 2 y como no me enteré porque... Por accidente me enteré que salía este mes y fue como... Oh, cierto. ¿cachai? ¿Cachai? En Pero cambio, Force porque no, por no, eh. que estaba todo el rato. <risas> Pero es que, sí, yo creo que a, nivel, a nivel de marketing, no esto, es que por ejemplo, uno, uno podría hacer como el paralelo que pasó con Con la con las películas, ¿cachai? De que las películas tienen que considerar dentro de su presupuesto para recuperar la plata el tema del marketing, ¿cachai? Y mm. de hecho, tú, literalmente, el presupuesto de una película, ponte tú, son 100 millones eh, para hacer la película y 100 millones para el marketing. Eso implica claro. eh, comprar, hacer los ads, ¿cachai? Los trailers y todo, el merchandising, la distribución, etcétera en el caso de los videojuegos, el tema del marketing quizás no es, no tiene el mismo impacto, porque muchas de las, por ejemplo, vamos a hablar en un rato más, Hi-Fi Rush está siendo tan popular porque la gente dijo, la gente dice y se lo recomienda a los unos a los otros para que lo vayan a jugar porque es tan bueno. La gente sí. cuando jugó la demo de Force Pokémon uh -huh. dijo No es uh -huh. tan bueno. Claro, y así Empezó un efecto dominó que mientras la gente más lo criticaba, más, eh, más, más popular se hacía tirarle mierda y así, ¿cachai? Claro. Claro. ¿Qué es lo que suele ocurrir? De que finalmente si una demo no te vende, sorry. Sí, es oh, que yeah. también el tema del marketing acá en los videojuegos es que, es como dijo el Telegram, ¿cachai? Se muestra un juego y cuando ese juego sale no es lo que se estaba mostrando, mm. Claro. El, el año pasado tuvimos el mazo, tuvimos el, el... Todo pasamos el mazo susto porque Sonic Frontiers cuando se demostró por primera vez era un desastre la weá. Y Sega tuvo que salir a decir, el juego todavía está en desarrollo. Y la gente fue como, oh, cagamos, compadre. Mm -hmm. Cagamos. Ya era, ya era, cabro ya era la weá. ¿Cachai? Sí. Entonces... Eh, yo creo que la cantidad de marketing que se le haga a Poker la cantidad de marketing que se le haga a Traveler... No va a influir necesariamente en las ventas, más allá de que la gente sepa cuándo va a salir, porque la gente sabe que va a recibir un octubre La gente probablemente, por ejemplo, un juego como Force Poker, en quizá 5, 6, 7 años más, cuando el juego valga no 70 dólares, que aparte de esa weá fue más jugada, pero muy corneta, inmediatamente te ganaste. Y, y sí, lamentablemente eso va a ser la tendencia este año. Que, ya. Y, Ah, si Eden Ring hubiera salido a 70 dólares, 80 dólares, la gente quizá hasta lo hubiera justificado. Pero sí. for, para Fallout Token, okay, eso literalmente tiene todo un efecto contrario. ¿Onda? ¿Estáis pagando 70 dólares por esto? ¿Esto es lo que vale un juego de 70 dólares? No. Y de hecho, el juego no tiene en su mayoría no tiene problemas gráficos graves. ¿Cachai? No un juego de Bethesda. Sí, tiene elementos ah. que se vean feos. Sí, la agua del diálogo puede que sea feo. Pero creo que no es una IP que tenga el impacto necesario como para genuinamente instalar la narrativa de que esto era como, no sé po, no, no sé, no es de nuevo, charcha, pero no es Elden Ring claro ahora claro, la gente que... sí. en un mundo post Elden Ring la gente espera que cualquier juego que sea triple A sea Elden <risa> Ring <risa> es, Chidero, es, esa es la situación actual, y sabemos <risa> que los de desarrolladores ya están apuntando a otro juego que ya vimos en un trailer y que fue como Oh, hace tiempo que no tocaban eso, que es mm. el Armored Entonces <ríe> ellos mismos dijeron, no vamos a ver más cosas de del Ring o Souls por un tiempo. Olvídense, eh. olvídense, ya no existe. Claro. Sí, fue como lanzar, lanzaron literalmente probablemente uno de los mejores juegos de lo que podían hacer con Soulsborne y fue como ya no vamos a hacer más esta web. Sí. Pues sí. <ríe> literalmente bueno, bueno, igual si no corren rumor, noticias, sí, igual corre rumores de que eh, están trabajando en contenido adicional pero no quieren anunciar todavía. Bueno. Sí. Eh, pero es bueno. son, esos, bueno. son esos rumores de como que eventualmente Sí, sí. sí no si sí, se viene, se vienen eh, a propósito de lo que estábamos hablando del force y, y a propósito de lo que había venido ya comentando metalu con el hi-fi rush es que una de las noticias también es que uh, Pensé que se, había, se me había volgado, pero no. Seguimos. Eh, en Steam, el High fire Rush, que como decía Metaro, es un juego que casi como que por el boca a boca se volvió popular y no, no, no, no hace tiempo, así yo diría que esta última semana. Eh, superó a varios juegos, está en la lista de top 10 de más comprados eh, y más jugados en... No, más vendidos, perdón, de, de Steam. Y en esa lista no está precisamente el Force Esa es un poco la noticia de que, digamos, la, la diferencia de alcance de ambos juegos, la diferencia de por qué uno podría no un ¿Tú encontrás que el Hi-Fi Rush es un juego AAA, Metaru? Una, una pregunta... Eso cae en, la, cae en la filosofía de qué es un juego AAA. A. Eh, la cantidad claro. de ataques que se mete, la cantidad de polish, ¿cachai? ¿Cachai? ¿Cachai? La presentación. Porque el tema al final, ¿cachai? Es que... Yo creo que es la propuesta lo que hace el, el, el la diferencia, ¿cachai? Claro. Forspoken se ve como. La, la crítica que la gente tenía contra Forspoken es que se ve como exactamente cualquier otro título que hayáis jugado antes y no aporta absolutamente nada, ¿cachai? Sí, Más sí. allá de soy Forspoken y estás viendo Disney Channel. ¿Cachai? Sí. <risa> eh, no, y la, la propuesta, la propuesta gráfica y la propuesta estilística, digamos, en, en completa del Hi-Fi Rush. Es algo que no se hacía cerrado y algo que mucha está? gente... Sí, no, no es... No, de hecho, mira, yo voy a ser súper... Hablando con la completa ignorancia, ¿cachai? Hyper Rush tampoco es una hueá completamente nueva, hemos tenido no sé cuántos títulos de ritmo este año y el anterior, ¿cachai? Y de hecho era casi un meme, ya que prácticamente, wow, otro título de ritmo de combate, ¿cachai? Eh, literalmente tuvimos uno que fue nominado como mejor banda sonora el año pasado Y que de hecho a ti no te gustaba mucho eso Igual el Metal Gear Singer El Metal Gear Singer, tener Neon White, ¿cachai? Si no, no es como que los juegos de ritmo, este juego está haciendo algo nuevo no. El problema es, el, de nuevo, es la presentación, es el espíritu Cuando tú presentáis el juego, incluso en el trailer la gente dijo Pero cuando la gente vio oh, el movimiento y la presentación y la propuesta ¿cachai? ahí la gente se enganchó al tiro y cuando eso estaba atado a un gameplay que de verdad es entretenido, ¡pum! ¡listo! porque al final la gente no pide nada más que eso que si el agua, el juego sea entretenido ¿cachai? sí, es verdad igual lo de Hi-Fi es es un caso excepcional en el sentido de que sin muchos anuncios no enteramos porque salió el juego fue literalmente un shadow drop y el hecho de que haya salido inmediatamente para Game Pass ayudó mucho a que se volviera viral eh, no, más, empezaron, empezaron a salir desarrolladores indicando de que esta no es la forma de hacer un juego de lanzar un juego, por favor no lo tomen en consideración pero sí es, es no es recurrente de que suceda este tipo de situaciones de hecho y bueno, está, hay un tema con la banda sonora también que la banda sonora está muy buena es que la banda sonora. Yo, está, yo, eh, yo, eh, bueno, aparte de que eh, lo trabajaron interno eh, Hay música licenciada. Por ejemplo, está Nine Inch Nails. Sí. De la actriz. ¿Cachai? Entonces, Oye, eh, te digo te... algo, algo muy impopular. ¿Cachai? A mí, a mí, personalmente, como que me llama, me hace más hype. Eh, Bomb Rush Cyber Funk, que eventualmente va a salir. Que Hi-Fi Rush. Por la sencilla razón de que, eh, para un juego de ritmo, siento de que. Es importante la música. Sí, pero no, okay. es, no, es, el, no es el fuerte. Eh. Igual es la base. Sí. Eh, es la base. Sí, es la base. Pero no es como que el contenido fuertemente sea necesario. Aún así, el hecho de que muchas de las mecánicas eh, traten de explotar el juego rítmico, sí lo hacen de que uno esté motivado porque... Eh, la música es buena, el ritmo, la base rítmica de que sea muy metal ayuda bastante a, a que mm. muchos se sientan un poquito más identificados. Eh, es un hack and slash y mm. es sumamente entretenido. Yo lo he estado jugando y lo he disfrutado bastante, pero a mí me enganchó más que la parte rítmica es eh, la animación. Es que eso es ah. la animación. Mm. Es que es, eso es como ya una opinión súper, súper contraria, ¿cachai? Y súper super muy po muy poco popular. Pero si vayas a un juego de ritmo y no te queréis mojar el potito con la banda sonora porque no queréis meterle mucha licencia y todo el asunto, mejor hacer una banda sonora original que sea potente por sus propios méritos. Porque sí. si tú me decís que la banda sonora tiene. tiene anin, ya, bacán, ¿cachai? Yo sí, estoy pero que no, no es, no es... ¿No es toda la banda hasta no era Romín? No, no, no, no sí, es, no. es, es principalmente, así como eh, artistas fuertes o bandas fuertes, están solamente para las músicas de los jefes. Todo lo del escenario y todo lo demás es, es ah. interna, es una banda interna que tiene el estudio desarrollador, que es Tango, eh, y Pulitzer es Bethesda. Nice. Entonces, por eso te digo, el impacto del juego por presentación y por gameplay, es obvio que va a hacer que el juego explote y la gente... Pero por ejemplo, si la gente se sienta genuinamente a hacer un análisis de lo que aporta y lo que no aporta, que incluso, me atrevo a decir, es lo que hizo PC Gamer, mm -hmm. que mm -hmm. de hecho va a ser como la gente le va a tirar mierda a la web, porque dijeron que de, de 0 a 100 le pusieron 69, ¿Sí? y no 90 y es como 5 puntos más arriba de lo que dijeron de Forspoken. Sí, claro este, inmediatamente te ganas y lo de la gente pero wow, esta está wow maravillas sí. para a ver, pero perdón. siendo súper honesto si es un juego de ritmo que no tiene una banda sonora pulienta es como que tú me estuvieras diciendo que el, el gran turismo no tuviera autos pulentos. Sí. ¿Cachai? Ah. Sí, pero, pero insisto, eh, eh, uno de los factores, eh, que obviamente es llamativo, eh, sumamente emo emocionante, igual la música es buena, no voy a decir excepcional porque obviamente hay para gustos, hay colores, eh, pero el juego cuesta 40 dólares. Y eso es lo otro, ¿cachai? Por Pokémon salió 70 dólares. ¿Cachai? Y era eso, versus este juego que valió 40 dólares Y tiene esto, entonces obviamente Esto va a ser infinitamente más popular Y mucho más bien recibido, ¿cachai? Etcétera, etcétera, etcétera sí. ¿cachai? Eh, eh, Y ahí bueno, es donde entramos en la discusión De que ¿Qué te va justificando el precio? Porque decir un título inmenso ah. Que te cuesta 70 dólares, no es significativo Que el juego sea bueno no Y que tampoco los juegos que salen a 35 O 40 dólares son, son inmediatamente malos No, hay para pa eso uno lo, lo va probando. Y por eso agradezco... <risa> a, sí. Agradezco de que haya salido en Game Pass porque lo puedo jugar gratis. Con la suscripción, obviamente. Y hay Pero, un demo. Y hay un demo. Entonces es, es, es muy fácil decir que si el juego es para ti o no. Mira, el que como músico me va a entender en esto. Porque al final, esto, es toda, esto es todo se, res se resume a estilo contra sustancia. Mm. ¿Cachai? Ah. Una banda puede ser... Mucho mejor que la otra, pero si tienen una puesta en escena que vale corneta, no vaya a desviar ninguna mirada hacia ti. Mm. ¿Cachai? Y estamos hablando de música. Mm. No de. Eh, no estamos hablando de que tú te pongáis como fuego artificial y la weá, ¿cachai? Pero si lo así, estás agregando un plus. ¿Cachai? Claro. Entonces te digo: va a salir Bomb Rush, Cyberpunk. Este juego. Inmediatamente tú lo tenés que comparar con Jet Set Radio, porque todos estos juegos <risa> son derivados de eso, ¿cachai? Y Jet Set Radio no solamente es un juego muy bacán, sino que aparte la banda sonora, por sí sola, es el plus dentro del juego. Claro. La y banda el que, sonora al que, que al final muchos rememoran. La, la banda sonora no es, no es un elemento del gameplay, es un un es un plus dentro de todo el paquete que no solamente mejora la estética, no solamente es, es contemporánea ¿cachai? Mm. porque sinceramente no habían otras bandas que no fueran Nin ¿cachai? no hay una banda tiene que, si no hubiera sido Nin, aquí hay otra banda que hubiera puesto en un juego como este que hubiera sido como entretenida de ponerla es que igual, igual es con Metal tirando para Indie, yo, yo le hubiera puesto Rock Hapo, Más que... Me, o metal Japo. ¿Cachai? Así. Sí. Su Man With A Mission. Su... O, otras cosas. ¿Cachai? La hueá hubiera podido hacer una banda sonora completa que hubiera estado todo el rato. ¿Cachai? Que hubiera estado acompañando el gameplay. Y la hueá hubiera sido más... ¡Ay! Porque al final esta hueá es un anime. Sí. Exacto. Mira. Si hubierais estado escuchando openings y endings de anime todo el rato, la web hubiera sido más potente. Sí. Ah. sí, yo creo. Hubiera sido un poco más nicho, pero sí hubiera pegado más fuerte, sobre todo para uno que es fanático. Aún así, la música oficial, porque está en Spotify en la, la playlist, indica de que estuvo Nine Inch Nails, eh, The Black Kiss, The Prodigy, eh, Wolfgang Garden, The Joy Formidable, Swan y Number Girl. Sí. Oye, y... eh, para cerrar un poco el tema, eh, quería comentar que por lo menos estaba revisando ahora en Steam, y por lo menos en Steam de Perú está a 23 dólares. No está a 40, está a 23. Sí, no, sí. sí, ya estaba bajando. Y, y, y está otra trabajando. cosa que es muy importante, hay otro juego que se me olvidó mencionar que salió hace poco, que también está todo el mundo obsesionado con él, y cuesta menos, cuesta como 3 dólares, que es el Vampire Survivors. Ah, que... Ese juego ha sido viralizado principalmente, y tal como en High por el boca a boca. Sí, boca a boca, eh, y que a que se les gusta sí. y se lo van a jugar. Y... Eh, es más, en el TG Awards anunció de que eh, estaba disponible para móviles. Y yo lo jugué y estuve enviciado casi todo el pe. Es que yo creo que eh, eh, Vampire Survivors toca esa fiera de enviciarse. De estar jugándolo cagando en el baño, ¿cachai? Y tienen, por ejemplo, los juegos de flash y los juegos de celular. Solo con un poquito más de polish y que logran eso, ¿cachai? Sí. Es Porque que el. Es como que un tower defense eh. se vuelva popular. Y como supuestamente ahora todo el mundo quiere hacer tower defense. Hmm. ¿Cachai? Sí, no, sí. Eh, eh, eh, el backpack Suburbate podéis reconocerlo como cualquier juego Flash. Con la única diferencia de que. Es no activo. Claro, es, es sumamente adictivo y si le da una oportunidad vaya a estar pegado por horas. Ya. Oye, ahora bueno, cerramos, cerramos el tema. Sí, mm, es, hablando de juegos AAA, se viene ahora, eh, en un mes más, si no me equivoco, uno de los juegos más esperados de 2023, por supuesto, que es el Hogwarts Legacy. Este juego, que además no estaba exento de polémica, porque obviamente nosotros sabemos que pasa con, con Rowling Hace años que ya viene Con problemas y con polémicas Y cuestiones, pero bueno, el juego va a salir De todas maneras y va a salir de forma escalonada En distintas plataformas Va a salir en Play 5, Xbox Series X S Y en PC el 10 de febrero En Play 4 y en Xbox One El 4 de abril Y en Nintendo Switch El 25 de julio Es que es lo que se demora en renderizar el juego sí. <risa> bueno, en, esto, en estos días creo que han dado dando vuelta una demo Pero igual ya hay varios reviews de, Obviamente de, de Early Access que le han entregado a los medios Y parece que no está mal el juego Obviamente la gente estaba tratando de, de, pedirle, de pedirle a la gente que no lo juegue Por el tema de rolling, nada, nada, Pero bueno, que se le va a hacer? Igual es verdad, yo, yo por, por lo menos... Estoy un poco dividido en la opinión de, bueno, por, igual hay un montón de gente que trabajó en el juego ¿che? y bueno, igual se merecen el reconocimiento y, y mira, todo. Así que mira, bueno. Ahí igual mira, mira. Sal salieron varios del medio, obviamente, que están eh, contra Rowling eh, leyendo los facts del FAQ del, del juego, indicando de que eh, no está Rowling metido. Pero sí hubo una asesoría detrás que le indicó de cómo podía ser el universo. Que había un apoyo del... No sé si es fundación actualmente o compañía, pero sí que están eh, detrás del juego, porque no solamente Rowling, sino que se hizo una asociación un poco más grande, ella es la escritora, pero aún así, como parte de Merchandise y demás, eh, como que tuvo que formarse algo corporativo. Entonces, como claro. que al final se asesoraron ¿Y con ello y no con Rowling. Sí, <risa> igual... Hay que tener súper en cuenta de que a Rowling y a los desarrolladores en su mayoría probablemente ya les pagaron. Eh, que... indif indi indiferente de, de, de cómo encuentren un juego y si sí, no pero, pero, ya, ya tienen las regalías. <risa> los royalty. Y se pegó el Tenecan. Oficialmente se pegó eh. el Tenecan. Eh, ahí volviste. Eh, me ¿Eh? Ah, no, ahí está. Sí. Ya, a ver. Bueno, otras noticias. Esta es una noticia mucho más de nicho. Eh, va a haber un show de Kabuki Que es teatro japonés En Japón, obviamente, en Tokio eh, De Final Fantasy X, Folk japonesa Sí, está el video ahí dando vueltas en Twitter Están obviamente Esto no va a salir de Japón jamás Pero hay videos y está la página web oficial del del show en Japón, cachai y Ahí lo pueden chequear, van a ver videos Van a ver un par de cositas Se ve hermoso Se ve francamente hermoso Y la, los arreglos de la música Así como en, en instrumentos japoneses Decía acústicos Milenarios, es una cosa que es, <risa> La verdad que es, que es una es una maravilla, así que Si, si lo quieres chequear, ahí, ahí está eh, el... Por sí, ahí hay, por ahí vi el, no. el tweet y cómo se ve el de escenarios Obviamente, a nivel de, de cómo respetan la tradición Kabuki en Japón va a ser una maravilla. Así que ojalá que la gente que te, tenga la oportunidad que va a estar, no sé, en algún momento por allá, o. o, o si lo graban, si se en el torrent, Paso el dato. Sí, por favor. Eh, eh, lo podamos disfrutar. Pero igual, en caso de que no salga, posiblemente hagan esporádicamente algún stream a través de YouTube. Sí, eh, es posible. Pero bueno, eso, está hermoso, Chequenlo. Si les gusta Final Fantasy, chequenlo. Mm. Y hablando de... Eh, bueno, hemos hablado un montón de Square Enix. Yo soy como el comunicador oficial de Square Enix de la cuarta y Fuerza. <risa> Nuestro vocero. vocero. El vocero oficial de Square Enix. Eh, esto es mitad Skonex, mitad Platini Platinum Games, porque hace poco y en esta temporada de, de anime que está en circulación en este momento eh, Había salido un anime de Nier Automata Esta adaptación se había anunciado hace tiempo, empezó a salir regularmente en esta temporada de anime Iban como por el capítulo 3, 4 y paró de golpe Y yo no me acuerdo cómo se llama el desarrollador, sino, creo que el metal se acuerda eh. Yogotaro. Yogotaro. Yogotaro. Él hizo un tuit al respecto del Liatus. Eh, que básicamente daba a entender. Eh, daba semi a entender que había sido por COVID. Que habían parado la producción del show. Ahora, lo que estábamos. Con... Lo, lo conversé un poco en mi otro stream porque lo, lo estaba conversando también. Es que uno asume que cuando sale una serie es porque ya está en desarrollo, pero la verdad es que las, las, la industria anime es conocida por tener eh, crunch asqueroso. Así que lo más probable es que eh, estén ahí haciendo capítulo a capítulo cuando está en emisión y por eso tuvieron que frenar de golpe y no han podido sacar más capítulos. Así que... Ahora, sí. Hasta el momento la, la serie había tenido buenos reviews, la serie mm. la, la verdad es que la gente los fans del Nier que estaban viendo la serie... Porque mucho, mucho más allá del de, digamos del fandom de Nier, el anime no había escapado. Había tenido algunos buenos reviews, estaba como ahí circulando. Pero la verdad es que no un impacto mediático muy grande tampoco ha tenido la serie. Pero sí ha tenido buenos reviews y buena recepción con el fandom de Nier Automata. Y igual es una lástima que se haya detenido se haya la producción de la serie. Hmm. Si mal no me equivoco, eh, creo que la serie lo estaba produciendo Aniplex. Sí, Aniplex. Sí. en, en efecto. Y Aniplex ha caracterizado este último tiempo debido a que eh, ellos no solamente eh, abusan mucho del crunch, sino que también tercerizan demasiado. Ah, claro. Entonces, mm. si algún problema eh, al tiro que, eh, como que empiezan a trazar los anime, ha pasado ya este último tiempo entonces como que ellos están como muy al costo claro, están ahí como al borde siempre y por eso digo no es la primera vez es que pasa justamente con, con Aniplex eh, y en, por lo menos en el anime de Japón cuando se tratan este tipo de cosas se conversa eh, se intenta ter, eh, tener un poquito más de tiempo para que los desarrolladores puedan eh, por lo menos sacar el anime a tiempo pero pasa, sí. hay una situación muy crítica con, con la escena del anime en Japón. Eh, ahí pueden ver varios videos de YouTube de personas que han ido investigando un poco más al respecto, pero principalmente se da porque eh, intentan reducir mucho los costos. Es como, oye, ¿sabes que terminamos recién el capítulo 1? Ya, saquemos el anime ahora. Ah, sí, literal. Ah, <risa> literal. ¿no? Oye, yo lo comentaba en la pauta, weón, bueno, que literalmente yo que estoy viendo es que, bueno, traté de ver el anime del, del tío Sega, ¿cachai? Y que ha sido una odisea porque está yendo súper bien, ahora el, está en, en Netflix, hasta el episodio 8, porque después del episodio 8, se, el episodio, después del episodio 7, te pegaron un hiatus de como 4 meses, mm. porque tuvieron problemas con el COVID. Y ahora se supone que no está el resto de los episodios que están hasta el 12 Porque la mitad del estudio tuvo problemas con el COVID en China Y, eh, uh, y ahora el episodio final de la temporada está postergado indefinidamente Y es como... Ah Sí, sí porque, porque, está, porque hay un tema de, de calendarización del anime en Japón sí. Que eh, como que intentan cuadrar alguna de las fechas y no pueden Porque los tiempos ah. están comprados Sí, están, están todos comprados de hecho, vale. en, en ese anime que menciono yo, tuvieron que dar el, el episodio de 12 dos veces. <risa> el rerun. Bueno, a qué hablando de series, nosotros sabemos, y se ha tomado el internet y los medios y todo por... Dude, está por todos lados. La serie de The Last of Us, que está en este momento en emisión en HBO Max, yo... Quería esperar un poco empezar a verla porque fue como ya el primer capítulo le fue bien, la gente le gustó, la gente le encantó, bla bla bla, pero yo no tengo fe todavía, voy a esperar todavía, todavía no la veo. Pero aparentemente el último capítulo fue muy bueno, el tercero, así que quiero ya empezar a verla porque ya van tres capítulos buenos, ya le tengo fe a la cuestión. Ahora sí, claramente, porque nosotros habíamos hablado de la serie anteriormente en el programa, Igual con, con, digamos, con su reparo y con todo, porque bueno, nosotros sabemos que en The va a como que podía hacer un tiro al aire o no, bueno. Pero la verdad es que parece que le ha ido excelente, me alegro de que le ha ido excelente por los actores, porque bueno, nosotros Pedrito Pascal ahí, Uy, grande <risa> Pedrito Pascal. Y que bueno, qué no, bueno que le ha ido bien, está en boca de todos, como digo creo que sale el domingo. Sí, sale los domingos, está disponible tanto en, en emisión en, en HBO como también en HBO Max sí, que bacán. De hecho anunciaron hace poco que ya van a hacer una segunda temporada Sí, ya Tod ha sido tan popular que dijeron, ¡Ah, denle nomás Total, ya. Bueno, una de las noticias como complementarias de esto es que bueno, hace poco estuvo House of the Dragon Que más encima mm. en los Golden Globes, que no mejor serie dramática Sí y The Last of Us la ha ganado en eh, audiencia, creo que los tres capítulos siguió. Así que para que se den una idea, de y obviamente esto va a repercutir en las series. Porque ya el año pasado ya fue como, oh, cada dos semanas era como ya, anunciaron una nueva serie de tal videojuego. Ahora va a ser más. Sí, ahora van a no, grabar. Eres sí. tontera y la van, a hacer, la van a hacer serie. Sí, pero ahí igual hay un granito de sal de que. Sony estuvo muy muy metido en la producción sí. trató de que no, no se desviaran tanto y la adaptación por lo menos saliera suficientemente bien y también da cuenta de que The Last of Us eh, para muchos eh, sentían de que vendía mejor como serie que como como videojuego pero obviamente son sí. son aristas wow. distintas por lo menos la prensa ha dicho de que los primeros episodios eran como muy, muy fieles al contenido del juego y ya como de, de este tercero eh, que trata una historia de un spin-off que, que no no se profundizó bien en el juego aquí sí se pudo profundizar bien claro le agregaron relleno pero el bueno claro, claro. Entonces sí. yo creo que va más por ahí de que si la producción está muy metida y tratan de no dejar tanta libertad, menos que sea muy justificada, como se dio en este tercer episodio, eh, se van bien la serie. En cambio, de, de, de Halo, por ejemplo, le dieron como mucha libertad creativa de la dirección y ya sabemos cómo resultó eso. Exactamente. Pero yo por lo menos tengo mi termito, así que yo con eso soy feliz. <risa> Magan. Eso. Bueno, y hablando de Sony, eh, última noticia de la noche tiene que ver con que la PS Plus Collection va a desaparecer este, este 9 de mayo, No. y el catálogo de PlayStation Plus va a desaparecer de Play 5, me parece. Y son varios juegos clásicos, entre ellos está el Bloodborne, el Days Gone, el Detroit Become Human, God of War, el Infamous Second Son, Ratchet and Clank, The Last Guardian, The Last of Us, The Last of Us Remastered, encima. Until Dawn, Uncharted 4 y eh, los juegos third party que se desaparecerían serían el Arkham Knight, el Battlefield 1, el Call of Duty Black Ops 3, el Crash Bandicoot The Same Trilogy, el Fallout 4, el Final Fantasy XV, Royal Edition que es un juegazo, el Monster Hunter World que es un juegazo el Mortal Kombat 10, el Persona 5, que es un juegazo también. Y el Resident Evil 7, que también es un juegazo. Así que hay un montón de juegos buenos. Así que aprovechen de descargarlos eh, de aquí a mayo. Porque si no, mm. F. Sí. Y, y con eso estaríamos cerrando el día de hoy. No sé si ¿Quedó algún comentario ahí? Sí, que técnicamente sí, que eh, hecho, eh, está, algo parecido está pasando en la... En la App Store de la 360 que también va a tener un proceso relativamente similar que ya no se van a poder adquirir ciertos juegos que están en el marketplace de la 360 que sí. era como la forma de poder jugarlos mm. con en las consolas más nuevas mm. entre esos juegos eh, los Assassin's Creed ¿cachai? Mm. los viejos eh, los Call of Duty que son mierda ¿cachai? Eh, los, de hecho los Left 4 Dead y quizás lo que la gente va a, a lamentar más Que es la el port de Daytona USA Que está en la 360 Ojo, no se van a poder comprar desde marzo de este año Y que es lo que la gente está lamentando Porque ese port es precisamente el que tiene eh, multiplayer online Y es el que tiene el modo karaoke Ya yeah. De todas de formas, eso... sí, si sí, lo adquiriste, ya lo, lo tienes, por lo menos. no puedes volver a descargar. Sí, el, el resto de los pero... juegos son en su mayoría juegos que ya tienen versiones en otras consolas. O están disponibles en PC directamente, como por ejemplo el Jet Set Preview mm. Sí, eh, o sea, es una pena, en realidad. Pero eh, esta jugada posiblemente sea eh, por los juegos de party por, por licencia. Y sí, sí. los juegos First Party porque la mayoría Ya se están pasando a versiones de PC Uno, y también porque Ya también están disponibles en el Marketplace De la Xbox One y sí. el Xbox Series X mm. Así que oh, sí. Si esto es una especie de indicativo De que va a salir un Bloodborne para PC, que venga Yo creo que Más que nada por ello, porque así Pueden hacer remisiones remasterizadas, pueden renovar licencia etc etcétera. Sí bueno, con eso vamos cerrando y tengo que ir a comprar una cosita <risa> bueno, entonces ah, con... Con... Sí. Voy, bajar. con esto entonces damos cierre a esta edición de La Cuatro y Fuerza. muchas gracias por vernos, podríamos considerar que esto ya es segunda temporada, oficial eh, recuerden que pueden visitar nuestro sitio www.pagua.cl donde podrán encontrar todo el contenido que eh, nosotros hablamos y tocamos por lo general, pueden encontrar reseñas, pueden encontrar artículos, pueden encontrar también sinopsis sobre eh, cine, series, eh, eventos, videojuegos y mucho más. Recuerden también que Pueden encontrarnos en redes sociales Como Paua.cl o Paua.cl metiendo en la red social Nos pueden ubicar a través de Facebook, de Instagram De Youtube, de Twitch Y de Twitter También estamos en TikTok Nos sí. pueden encontrar como Paua.cl Paua Y también eh, La Cuatro Fuerza lo pueden encontrar A través de Instagram Chicos, ah, sus redes Puedo dar una si no está viendo alguien de Perú, voy a estar tocando con Tierra Friki el 17 de julio en APJ. La asociación Perú no japonesa es gratis, así que vayan. Sí, ahí pueden seguir también las noticias de Tierra Friki a través de, de Instagram. Sí. Vamos, el domingo sí. yo voy a estar en el Anime Expo en el concierto de Cruz 40, así que si me ven, por alguna razón, y estoy dejando la cagada, perdón, pero... <risa> <risa> A tratar de dar la menor, canti la menor cantidad de cringe posible. Muy bien. <ríe> me, me parece. No. Igual están a ver. Arroba Tenegan arroba en todos lados y arroba metalupx en todos lados. Sí, ahí lo, ahí lo pueden encontrar. Eso, chicos, nos estamos viendo. Estamos saliendo los días miércoles durante este periodo de febrero y vamos a estar sí. desde las 8 de la noche para que ahí nos puedan encontrar. Eso, hasta la próxima semana. Chao, chao. bye, -bye.